Puerto Plata recobra la confianza a la hora de comprar sus medicamentos nuestra población prefiere las farmacias del Grupo Farmamiga Farmacia Ripoll teléfono 809 970 0370 Farmacia Dolores teléfono 809 586 2427 y Farmacia Farmamiga Antigua Santa Teresa teléfono 809 970 0621 precios justos seriedad, profesionalidad y un estricto control para ofrecerle a nuestra gente medicamentos 100% confiables aceptamos todos los seguros ARS y brindamos un eficiente servicio a domicilio Grupo de Farmacias Mica. su salud su confianza está al lado de la comunidad desarrollando el más amplio plan de apoyo a las comunidades de Invert y zonas aledañas. En Sabinsa, nuestra filosofía es la preservación de los valores familiares, el desarrollo de los pueblos sustentados en la capacitación y el trabajo tesonero. Somos una empresa que nos caracterizamos por preservar el medio ambiente y los recursos naturales, tomando en cuenta que el desarrollo de los pueblos puede lograrse sobre la base sostenible, desarrollo y medio ambiente. Sabinza reitera el compromiso de seguir contribuyendo en salud, deportes, capacitación, educación y construcción de obras que sirvan en bien social. Sabinza, una empresa del presente, trabajando por el futuro rural y urbano. Miami, Miami, Miami Miami Disco Bar. Bar servicio y atenciones de primera para un público de primera, definitivamente el mejor lugar en Puerto Plata Miami, Miami Disco Bar. Bar bebidas y tragos a precios espectaculares combinación perfecta de música y sonido, ven y vive la experiencia Miami Disco Bar, cada día un atractivo que te envuelve somos los número uno en materia de diversión ambiente climatizado o al aire libre área VIP. Y una extraordinaria pista de baile Miami Disco Bar Gran inversión para tu diversión En el cuarto de Nilla Malecón de Puerto Plata Puerto Plata, hay muchas farmacias, pero solo una te garantiza los medicamentos más frescos y más baratos. Farmacia Montemar. Ahora, con nueva administración, con más de 20 años de experiencia en el área de la salud. Farmacia Montemar. Con horario corrido de 8 de la mañana a 10 de la noche. Estamos ubicados en la calle principal del Proyecto Montemar, frente a la Fortaleza, con el teléfono 809 12. 14305 Farmacia Montemar. Sabías de los numerosos beneficios que tiene la moringa y sus derivados. Namor Orgánicos y más que ofrece una amplia gama de productos para aprovechar estos beneficios al máximo. Namor es una marca de suplementos alimenticios para el cuidado de tu salud. Namor está dividida en tres categorías que garantizan resultados óptimos: línea orgánica espacial y corporal y capilar. Visítanos en nuestra tienda ubicada en la Calle Cerradero Casi esquina Separación. Contáctanos a través de nuestras redes sociales a través de Tienda Namor en Instagram o a través de nuestra página web www.namorgreen.com vía WhatsApp 809 970 3700. ¿Ya aprovechaste el martes gratis y el jueves del ahorro en Óptica Oviedo? Ven a tu sucursal más cercana todos los martes y por la compra de tu montura obtienes los cristales completamente gratis. Y los jueves, al adquirir los cristales, te llevas la montura totalmente gratis, solo en Óptica Oviedo. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales. Óptica Oviedo, más que óptica. Más que óptica. Bueno, diálogo abierto comienza. Alegre, informativo de la tarde. Hoy me siento con hambre, con hambre, porque la sopa de cuyaya tenía poca masa, mucha agua, pero poca masa. Y cuando uno come cuyallita, queda con hambre. Así que, mire, mire, mire la, la imagen, como dice la imagen de tiguerito, que acabó con la cuyalla. Ah, pues es aguilucho, director. Es ¿eh? Ponga la imagen. no tenga miedo. Es que gane el que goza. Y como el tiguerito le dio una pela a domicilio, a la cuyalla. Pela a domicilio. Usted verá la materia de su perfil, director, no tenga miedo. El tiguerito que acabó con la cuyalla, la deflecó, la cuyallita la cuyaya la flecó, mírala ahí, mírala ahí la cuyaya, échale agua, échale agua, tanto dos mira mire, échale agua, que está, está sonado la cuyaya ayer, ayer acabó el tigre con la cuyaya en Santiago, pela a domicilio y el toro acabó con esa estrella en, San Pedro, en, en Romana y en la capital el león acabó con los gigantes al final y sí, acabar acabó el tigre acabó el toro y acabó el león y sí, la cosa va cambiando ya así que dónde está el doctor vargas dónde está el doctor vargas el doctor vargas los cuyallitas están sonados bueno ayer fue la juramentación del nuevo comandante de policía Santiago, eh, decisión que la tuvo a cargo el director nacional de la policía, Mayor General Eduardo Alberto Ten, el cual en la juramentación dice lo siguiente. Escuchemos a Ten durante la juramentación. Por usted, por... Dios por la patria, por su honor, por, por este Santiago de los Caballeros y la región del Cibao, cumplir y hacer cumplir las leyes y la constitución de la República, defendiendo y respetando los derechos humanos de cada ciudadano. Lo juro, señor. Si así lo hiciera, que Dios lo premie. De lo contrario, que Dios la patria y el pueblo se lo tome en cuenta. Amén. Señor, gracias. Amén. Bueno, ahí está la organización del nuevo comandante de policía Santiago. Así que esperamos que lo haga bien. Y ya por lo menos, también fue posicionado el nuevo comandante policial y releve funciones al general Jacinto Minaya Herrera, el cual durante su entrega hace referencia sobre la gratitud que tiene sobre el pueblo de Puerto Plata y escuchemos al general Jacinto Minaya Herrera. Aquí, en esta gran provincia de Dale las gracias a Dios por eso. Dale las gracias a, a nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República, Leonardo Fabiana del Corona, por haberme dado la oportunidad de dirigir esta provincia. Dale las gracias a nuestro director general, el mayor general Roberto Alberto Peña, por eh, dejarme este tiempo en que él ingresó y... El aprecio que ambos no tenemos desde hace muchos años. Es una hermandad de muchos años. Dar las gracias a los medios de comunicación que siempre me han apoyado. La gracia inmensa. No tengo palabras para expresar Debo decirle que en mi gestión Puerto Plata ocupó en tres ocasiones la número uno de las estadísticas de los 14 directores regionales. Y en la actualidad eh, es la número tres, hoy, al día de hoy. Entonces, me siento satisfecho por la labor realizada. Muy satisfecho. Las palabras de General Policial Jacinto Minay Herrera cuando era relevado en sus funciones por el coronel Jorge Luis Galán Guerrero. Durante la juramentación, le las palabras ahora de su jefe de la policía, el general Orizo Olivense Minaya, quien habla sobre el cambio de mando. Haciendo este cambio de mando, que es algo rutinario dentro de la Policía Nacional. Eh, por instrucción de nuestro señor director, el coronel licenciado José Luis Garlán Guerrero eh, Eleva al, al, a mi querido primo, al general Jacinto Miney Herrera Como director regional norte, como asiento aquí en Puerto Plata Yo sé que el general Jacinto Miney Herrera es un gran trabajo ha sido un hombre comunitario, un hombre de policía de proximidad, que es lo que, lo que se refiere ahora a la policía, a lo que se está profesionalizando en la policía, a lo que se está ordenando en la policía, una policía comunitaria de acercamiento, de proximidad, una policía que los ciudadanos sientan que tiene una policía cerca. Yo exhorto al, al coronel Galán Guerrero a emular el trabajo hecho por el eh, general Jacito Minay Herrera, a superarlo a superarlo y que sea una referencia para la institución y la confianza que han depositado los superiores en él para, hacer, para seguir con ese tra, tra, trabajo que ha hecho el general Minay Herrera. Yo lo felicito en nombre de nuestra Policía Nacional, en nombre de nuestro señor director, en nombre mío propio como su director también, para que echase adelante. Eh, que las palabras precisas y coherentes del General Orison Olivier de su jefe de la Policía Nacional. Durante la juramentación del nuevo comandante de Policía de Puerto Plata, Coronel Jorge Luis Galán Guerrero, él destaca el trabajo a seguir sobre el trabajo que hizo Minaya Herrera. Escuchemos las palabras de Coronel Galán Guerrero. Hemos seguido el ejemplo del comandante. Para mí es un orgullo, y un honor estar aquí en Puerto Plata, mi tercera vez, y agradecer al director de la Policía Nacional, el mayor general, Alberto Ten, por habernos tomado en cuenta para esta importante misión. La sociedad de Puerto Plata puede estar seguro de que el trabajo del comandante Minaria se va a continuar. Y como decía el comandante, siempre hay algo que mejorar y pueden contar con nosotros. Vamos a trabajar de mano, con pues, el comandante, con las comunidades, con los clubes, con las autoridades civiles, las autoridades castrenses que siempre apoyan aquí a, la, a nuestra Policía Nacional. Y la sociedad de Puerto Plata puede estar segura de que vamos a respetar los derechos humanos, y vamos a, a instruir a los policías de que las personas serias, honestas y de trabajo de Puerto Plata puedan estar libremente, sin que los policías lo estén asediando. Y los delincuentes que se preparan, que la guerra está bien. Con los delincuentes implacables y con la gente seria, su principal abogado. La empresa luego nos no, no, no, no reuniremos, ya saben, cuenta con nosotros, como estaban por ahí. Bueno, ahí están las palabras de los mandos policiales tanto en Puerto Plata como el nuevo comandante policial en Santiago. Esperamos que realmente cumplan con lo anunciado. Respetar a la gente seria sede de trabajo y a aquellos que han tomado un camino incorrecto, entonces todo el peso de la ley, pero respetándole su derecho, simplemente eso, respetándole su derecho. Pero a donde el boli ahora, porque porque de todo filete filete de filete de, de, de, de, de, de, de todo. El boli tiene filete de mero, melusa, carita, mara, pulpo lambí, langosta y cola, pero de langota. Además, mariquito pequeño, más grande, marico grande, para la gente pequeña, porque a lo pequeño le gusta lo grande y lo grande lo pequeño. El boli con teléfono para servicio, domicilio, hoy 21, 05, o 9, 12, 1, 0, 5, 11, abierto de 7 de mañana a 11 de la noche porque el boli merece descansar el mori ya se acerca la fecha de la rifa diputado Fricatillo y familia el día jueves, si sí, cambiamos de fecha, jueves 23 de diciembre felicidades, y ¿Sí? porque el día 23 de la rifa de Fricatillo ¿verdad? el día 23 de diciembre jueves 23 de la gran rifa de diputado Fricatillo y familia aquí el diálogo abierto simplemente la copia de céula en un sobre blanco la introduce Después el diálogo abierto, su teléfono, la traje y la tomo, la mete y el jueves 23 la sacamos. Y usted puede ganarse microondas, una estufa de horno, saco de arroz, galón de aceite y mucho más. Simplemente haga eso, que solamente Dios, el diputado africano y familia hace eso y mucho más. El médico ortopeda de Puerto Plata, doctor Arturo Berriz Centro Médico Brigal, teléfono 89-586-2342, médico ortopeda de Puerto Plata, República Dominicana. Y la farmacia Montemar te comunica que por cada 500 pesos que consuma pida su boleto, de va participando en la gran rifa, de día 2 de enero para exemplar vía tómbola, usted puede ganar un carro Kia, Picanto, Cero Milla 100 mil 50, 25 mil pesos y mucho más, pida su boleto, mientras más consume tiene, más chance de ganar el tiempo, porque más bonito tiene, verdad Así, y compre su juguete para los niños en la farmacia Montemar en proyecto Montemar, Puerto Plata, República Dominicana. Allí hay de todo y para todo. Hoy el jefe de la policía, director nacional de la policía general, mayor general Alberto Ten, hace referencia de que los famosos retenes que servían para provocar situaciones difíciles quedan totalmente eliminados. Escuchemos las palabras. De director general de la policía, el comandante Ten. Prohibido interrumpir en el paso. Prohibido hacer un chequeo o un reten para molestar a los hombres y a la mujer seria. ciudad. Así que esperamos también que los hombres humanos respeten esa disposición del jefe de la policía que ya ha eliminado los famosos retenes, totalmente eliminados. Los retenes, que parece aquí que no, yo... Así que, bien, buena medida del comandante policial en República Dominicana. Hoy la Cámara de Diputados aprobó otro préstamo de casi nada 43 mil 43 millones 500 mil pesos de dólares bien, 43 millones 500 mil dólares de préstamo la Cámara de Diputados para emplearlo en aguas residuales la Cámara de Diputados acaba de aprobar otro préstamo de 43 millones 500 mil dólares para ser utilizado en la eliminación, presumiblemente, de aguas residuales, o, o sea, aguas negras. Aguas negras, otro préstamo más de la Cámara de Diputados. Vamos a la pausa, Comercial Director, cuando termine, sabrá qué ocurre en Cristo Rey Puerto Plata.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 261-4305, Farmacia Montemar. Por más de 30 años, la compraventa Antonio ha sido la confianza de Puerto Plata. Hoy por hoy, seguimos brindando el mejor servicio en préstamos de corto plazo, y nos adaptamos a ti, convirtiéndonos en un centro financiero completo. Préstamos prendarios, préstamos sobre vehículos, préstamos sobre propiedades, certificados de oro, renta de cajas de seguridad. Nos esforzamos cada día por ofrecer el más alto nivel de profesionalismo, honestidad, y la responsabilidad Responsabilidad social que nos ha caracterizado por estos 30 años. Compraventa Antonio. Porque seguimos comprometidos con la fabricación del mejor pan de la costa Norte. Reinaldo Pan, panadería y repostería. Estamos con las mejores maquinarias y un personal calificado, cumpliendo con todas las normas de calidad e higiene en la elaboración de nuestros productos con servicio de distribución a cualquier parte del territorio nacional. Reinaldo pan. Panadería y repostería. Sí. Somos especialistas en la fabricación de pan de agua, pan sobao y relleno, así como una gran variedad de bizcochos para toda ocasión y mucho más. Somos subidores para panaderías y reposterías. Ubíquenos en nuestro amplio y nuevo local de la calle principal, entrada San Marcos, a unos cuantos metros de la avenida Manolo tabares Justo para brindar un mejor servicio. 809-261-6840. Reinaldo Reinaldo, Paradería y Repostería. Seguimos siendo tu panificadora de siempre. en la Casa Dominicana. se en la Casa Dominicana. Todo en electrodomésticos Para acomodar su hogar con grandes facilidades, y si ha sido nuestro cliente, ya usted tiene su inicial. Ven a la Casa Dominicana y vive la experiencia de comprar la mejor tecnología al mejor precio. Contamos con la mayor variedad de marcas internacionales en electrodomésticos. Y si necesitas crédito directo, ven y llévatelo sin complicaciones, sin bancos, sin financieras. Visita cualesquiera de nuestras tres tiendas en Santiago, también en Puerto Plata, San Francisco, San Francisco, de Macorís, Moca, y La Gigante, en La Vega para comprar prendas, electrodomésticos, y muebles usados. En excelentes condiciones, con los mejores precios de la zona norte. Visita Plaza Galvez. Ahora con más espacio para tu mayor comodidad. Habilitamos nuestro segundo nivel. Y si necesitas dinero rápido, te lo prestamos de inmediato, con garantía con los intereses más bajos y mayor plazo. Siempre con las mismas buenas atenciones de su presidente Francisco Galvez y todo su personal. Abierto de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Penetración al Muelle Nuevo, sector Conani, frente a la Chocolatera Industrial. 809-320-0015. Síguenos también en Facebook. Somos Plaza Galvez. Funeraria Antonio Martínez, abierta las 24 horas, con todo tipo de ataúdes en metal y madera importada. Trasladamos al fallecido a cualquier parte del país. Tenemos ataúdes a precios módicos desde 6 mil pesos en adelante. Funeraria Antonio Martínez. En su nuevo local, en la avenida Manolo Tavares, justo número 28, al lado del hospital Ricardo Limardo, teléfono 809-847-9340, funeraria Antonio Martínez, El popular Mello. En los momentos difíciles, estamos a tu lado. Plateños y amigos visitantes, es Navidad y el movimiento vehicular se incrementa. Te invitamos a conducirte con moderación y prudencia, respetando las señales de tránsito, para evitar los accidentes y pérdidas de vida. En caso de emergencia, llama a Rescate Ámbar al 809-261-4361. Servicio 24 horas. Rescate Ámbar, acción por la vida.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 programa de diálogo abierto internacional en la parte de la Valle intermedia. Hoy los habitantes de Crito Rey, Mirador Sur de Puerto Plata, están pidiendo la mano amiga de autoridades porque están trabajando para la solución del problema de aguas negras y las cañadas están siendo reacondicionadas. Escuchemos las palabras de esos labriegos de Crito Rey, Mirador Sur de Puerto Plata. ¿Su nombre? José Núñez. ¿De dónde? De Cristo Rey, la parte abajo, en la cañada. Bien, bien. Que bien. está haciendo el señor Mamito Soria, la Junta de Vecinos, que, que gracias a Dios les da un poder, para que nos salve dos o tres, que no podamos estar con el bajo y la basura. Somos gente vieja que vivamos, que no podían un con el bar. aquí. Y gracias a Dios que el mamito de eh, eh, eh, la Junta de Vecinos ha hecho un esfuerzo. Y... Un saludo, hombre. Rafael. Rafael y mamito. Son los de la Junta de Vecinos, que han sacado el momento para salvar y darle vida a toda esta gente que vivamos en la caña. El tipo de cantarillas que se están haciendo en esta parte, cantarillas de 34. Entonces este es un trabajo muy importante para el ayuntamiento que va a descansar. Eh, van a, a descansar los vecinos que están muy contentos. El, el trabajo no está saliendo, pero bastante costoso a lo que lo estamos haciendo porque aquí está... Aquí está el señor Mamito. ¿Cómo se llama el aquí? Esto se llama Cristo Rey, abajo, parte de la cañada. Ya nosotros vengamos del Callejón 5, bajando, eh, poniendo este tipo de cantarilla de 34 de ancho. Que ya verán que esos son los que se hacen la cantarilla, porque ninguna grúa aquí puede entrar, pero nosotros sí entramos con esos moldes. Así que le hagamos un llamado al ayuntamiento, a Cora Plata, que si nosotros nos movemos, a que nos ayuden con los materiales para una ayuda de abajo para recoger todo esto bajo, toda esta agua hedionda que hay aquí abajo, que la estamos recogiendo toda. Que den la cara que se aceiten por aquí para que nosotros, eh, con Cora Plata, Ayuntamiento, hagamos el trabajo en conjunto con la Junta de Vecinos. Porque los materiales nos quedan muy lejos cuando lo podemos conseguir y es al hombre. Y hay que pagar y no es recurso. Así que verán esta parte acá. Es, esa parte acá, una terminación. Esta terminación que lleva aquí. Eh, que ahí. viven varios viejos, limpiados. Parte de en trabajos, eh, que en la parte de que viven en con solo Nadie entra aquí para hacer este tipo de trabajo que nosotros estamos haciendo aquí. Esto, esto, con soga, esto lo estamos bajando a fuerza de soga, mandados de Jeronco, para recorrer de esa sí. gente. Que... La preocupación tiene los habitantes en Cristo Rey, Mirador Sur, Puerto Plata, sobre espera a la mano amiga de las autoridades para terminar el trabajo que están haciendo para la recolección de aguas negras aguas residuales, aguas hediondas, así que esperamos la mano amiga de las autoridades. Yo voy a llamar al teléfono y digo, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes, Vier, buenas tardes, diálogo abierto y buenas tardes al pueblo de Puerto Plata. Vier, en este momento... ¿Con quién hablamos? Con Antonio Martínez, el mello. Oh, dígame. En este momento he tomado esta llamada para ...que el pueblo de Puerto Plata para hacer una denuncia... ...y el pueblo de Puerto Plata sepa lo que está pasando. Eh, la gestión de, En el ayuntamiento la gestión de Roquelito García... ...me cogieron unos ataúdes, unos 54 ataúdes... ...y he cogido pela, vamos a decirlo así... ...porque no quieren pagármelo. He ido dos veces y lo que el síndico me dice... ...que no tiene tiempo para hablar conmigo. Eh, yo necesito, yo necesito por favor a las autoridades al presidente Luis Abinader, que no va con lo mal hecho, que por favor que intercedan y todos los funcionarios del gobierno que tienen que ver, que por favor, yo tengo mi negocio y con el sudor de, de, de, de un hombre trabajador que tiene sus hijos, no se juega, que por favor, al pueblo de Puerto Plata que sepan quién es, quién es que está ahí en el ayuntamiento como síndico, no pesa hoy, nosotros he votado por él para que hubiera un cambio, pero lamentablemente no fue así. ¿Y cómo usted le facilitaba esos ataúdes? ¿Esos ataúdes? ¿Por ¿Qué día? Esos ataúdes, eh, los regidores y el mismo alcalde nos hacen llamada por llamada porque el ayuntamiento, por ejemplo, cuando van en la mañana a solicitarle un ataúd, eh, ellos le hacen una carta a la persona que le van a donar el ataúd y con esa carta ellos vienen donde nosotros y nosotros le entregamos el ataúd. Los fines de semana y después de las 3 de la tarde que el ayuntamiento está cerrado, ellos nos llaman por teléfono y nos dicen que por favor que le resolvemos a esa persona y al día siguiente nos entregan la carta, pero lamentablemente no es así. Cuando uno va lo ponen a dar vuelta, a dar vuelta, siempre la secretaria le dice que el síndico no le ha, no le ha aprobado ninguna carta, no, le ha dicho que no, o sea que no... Él, o sea, uno siempre va y la carta nunca aparece. ¿Usted ha, hablado, ha conversado con el ayuntamiento, con el alcalde, sobre, he la, ido, sobre el problema? He ido dos por dos ocasiones a hablar con él y lo que dice que no tiene tiempo para hablar conmigo. Entonces, eh, ya tengo aproximadamente tres meses atrás de eso y ya me cansé, agosté toda la existencia y por eso tuve que venir a los medios de comunicación para que... Por favor, a las autoridades competentes y para hacerle llamado a Roquelecto García, por favor que me pague los ataúdes, porque he tenido incluso inconvenientes con, con, con la fábrica que me surten los ataúdes. ¿De qué monto estamos hablando en cuanto a pesos? Son 54 ataúdes, vienen siendo 324 mil pesos que me deben. Oh. Bueno, Chiquito Bueno va a ser para fin, fin de año, ¿verdad? fin de año y comienzo de año nuevo así que un mensaje final de que tiempo limitado en programa de radio y televisión un mensaje final para que les resuelva su, su problema económico bueno esperamos que el ayuntamiento vía departamento de relaciones públicas ofrezca una explicación sobre esta situación que está pasando con Antonio Martínez Mello o en su defecto contabilidad que le pague ¿verdad? que cuenten con la anuencia del alcalde que esperamos que lo más tarde de la semana o lo que más tarde la semana que viene le van a resolver al medio con esos chelitos que faltan más de 300 mil pesos eso son bueno y, y un negocio pequeño fijando tanto quiebra, quiebra pero donde no se quiebra en la procesadora la nueva opción porque allí siempre hay de todo y para todo y allí no se fía así que procesadora la nueva opción en su nuevo local, próximo Universidad OIM de Puerto Plata, trabajamos de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la noche y los sábados, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, un personal siempre activo para un servicio garantizado. Procesadora, la nueva opción con teléfono. 89, 121, 14, lo que somos, precio, frecuencia y calidad. en la procesadora, la nueva opción. Y vea claro, de día, de noche, bajo agua, bajo sol. Visite Óptica Oviedo, frente a frente a la Escuela Virginia, en el Automotor Plata, con teléfono 89, 586, 1254. Óptica Oviedo. En Santiago. Los tacitas esta semana hicieron una huelga en desmanda de que el gobierno disponga rebaja sustanciosa de precio de los carburantes. Veamos lo que ocurrió Santiago, los caballeros, esta semana. Los tacitas Santiago. Estamos esta mañana, aquí en la avenida Carrera, hoy día 7, martes 7 de diciembre, una gran manifestación pidiendo rebaja de los combustibles. Ahí están los taxistas, motoconchos el eh, de transporte ahí viene se está acabando la mañana que ha ya no habrá manifestación. el pueblo tiene a Frente Nacional de Taxistas por ampliación ahí no alza los combustibles que baja el GLP Oye, pueblo puede eso, no? Se dio tremendo. Se dio tremendo. Bueno, esa fue la situación que ocurrió en la zona de Santiago donde están demandando que el gobierno rebaje el precio de los combustibles. Hoy también fue cancelado otro más cancelado, el gobierno canceló aquel supervisor de auditores que acudió a las Fuerzas Armadas y retuvo 20 vehículos a generales activos y retirados, este angelito de nombre Joel Encarnación dice la eh, República que él fue de vera personal que no fue enviado, él fue allí dijo me mandó Jenny <ríe> y como <el> Jenny me <ríe> dice él dijo me mandó Jenny a verificar esto y era mentira hoy en día ese angelito nombre Joel Encarnación fue cancelado Cancelado por malas actuaciones. No debió ir. Debió comunicar a sus superiores. Porque si es un supervisor de auditores, ¿qué usted busca auditando los vehículos de las Fuerzas Armadas? La <risa> es uno general activo. Si <risa> sí, no es donde mando, a la gente eh, hace todo un poquito, pero ya por lo menos, muerto el perro, se acabó la rabia. pero ese angelito ahí. Joel Encarnación hoy a primera tarde cancelado, era supervisor de auditores de la Procuraduría de la República, él acudió en nombre de Jenny Jenny me mandó todo el mundo pensó que era Jenny Berenice. ahí está cancelado se pasó de contento vamos a la pausa pero quédese ahí lo que falta es importante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 Coraplata actualizó el formato de la factura para ofrecer al usuario más información y más transparencia en los conceptos facturados. Contrato o código del sistema. Es el número único asignado por Coraplata a cada usuario. Periodo de facturación. En esta casilla usted puede ver el mes o periodo que le están facturando. Consumo de factura. Es la casilla de detalle de servicios facturados donde usted podrá saber cuántos metros cúbicos de agua, a qué precio y el monto total facturado. Emisión de factura. En esta casilla usted puede ver la fecha en que fue emitida o impresa la factura y la fecha en que vence la misma. Cora Plata le otorga al usuario 20 días para el pago de su factura. Factura del mes. En esta casilla usted puede ver el monto total del mes que Cora Plata le está facturando por todos los conceptos. Es decir, agua potable, alcantarillado u otros servicios especificados en la factura. Deuda anterior. En esta casilla, usted puede ver la deuda total atrasada. Es decir, la deuda acumulada de meses anteriores que no ha cancelado. Cora Plata, pensando en ti. El Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata te presenta el plan piloto de movilidad vial durante 60 días, iniciando a partir de este 10 de diciembre del 2021 en horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Así que presta atención. La avenida Félix Jerónimo Escaño, Ancho Escaño conocida como antigua vía férrea, durante ese horario funcionará en una vía de dirección oeste a este. La calle Duarte será de uso exclusivo para vehículos trolleys para el transporte de algunos turistas que por su edad o discapacidad puedan llegar al centro histórico de nuestra ciudad. Así de fácil será el plan de movilidad vial para recibir a nuestros turistas. Vamos a respetar las señales de tránsito, el área peatonal y la disposición de nuestra autoridad municipal que será hasta el día 10 de febrero del 2022. Estamos juntos en esto, trabajando unidos. Estamos cambiando. Alcaldía Municipal de Puerto Plata.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 es un programa de diálogo abierto internacional en la recta final tengo, tengo hambre todavía porque la cuyaya tiene poca, poca masa poca carne ayer pela a domicilio el tiguerito acabó con la cuyaya en Santiago y en su propia casa pela a domicilio hoy el PRM una reunión de urgencia la gente del PRM aprobaron a unanimidad la reposturación, o sea modificaron el artículo 101 de los estatutos del PRM que prohibía la reposturación a la presidencia de un miembro de este partido y el PRM a unanimidad lo cambió. Ahora sí, cualquier dirigente de su partido que quiera, lógicamente, Luis Abinader, y ya se puede repotular para candidato a la presidencia. Una cosa de repotulación, una cosa de reelección Ya tiene derecho de una de buscar la presidencia de la República vía el PRM, ahora de que gane o pierda es otra cosa, pues ya tiene derecho después de puede buscar la reelección de su partido a la presidencia de la República, ya pues ya el, el PRM lo autoriza, ya cambiaron los estatutos del artículo 101 que lo prohibía y ya quedó sin efecto, quedó eliminado ese artículo, <ríe> quedó eliminado ya puede repostularse. o sea ser candidato a la presidencia por el PRM Luis Abinader y qué dirá ahora David Collado David Collado, José Ignacio Paliza y otros y también Guido González tiene aspiración a la presidencia ¿Qué dirán esos muchachones del PRM con la modificación de este artículo que le va a permitir a Luis Abinader ser candidato a la presidencia por su partido. Bueno, esperemos qué pasará en lo adelante, qué pasará en lo adelante. Ya por lo menos ya quitar esa piedra de medio ya. Libre albedrío para su repostulación a la presidencia de la República, Luis Abinader. Hoy a primera tarde se le informa que un miembro de la DGC que había cometido una acción equivocada, errada, en sus funciones y que fue suspendido por tiempo indefinido. Hoy fue encontrado muerto envenenado. Un miembro de la DGC había cometido un error, lo suspendieron y él hoy, a primera tarde, decide quitarse la vida, ingerir sustancia. Venenosa. Miembro de la DGC se informa hoy a prima tarde. Y hablando de muerto, queremos lamentar la muerte de este tiempo de la madre de la directora junta directora de Maimón, la señora Oristelia González. La señora Oristelia González. Duró varios meses sufriendo quebranto de salud y ayer se informó su sentido fallecimiento su cuerpo está siendo velado, su residencia en los cacaos Maimón y mañana será su sepelio en horas de la mañana de la señora Oristelia González la madre de la licenciada L. Batineo directora de la junta Digital de Maimón provincia de Puerto que lamentamos su muerte y esta gran familia diálogo abierto y de mucha visión, según el gran dolor que embarga a los familiares y amigos de la señora Oristeria González. También otro joven que murió en un accidente vial fue ayer, en una hora de la mañana, el joven Marcos Sánchez, el oriundo de Morillo, Sonero Perón, él llegó una persona a Inver en su motocicleta y cuando regresaba en la carretera Inver-Luperón Tramo Vuelta Larga sufrió un deslizamiento de su motocicleta y murió trágicamente el joven Marco Sánchez de apenas 17 años de edad tenía el joven Marco Sánchez el cual murió trágicamente ayer cuando se cayó de una motocicleta carretera Inver Luperón Tramo Hueta Larga. Hoy está de cumpleaños, un gran atleta de República Dominicana, orgullo de Puerto Plata, el hombre que brilló en béisbol, brilló en softball y brilló también en voleibol. El amigo Rómulo Lato Hernández, el amigo Lato Hernández, y acá destacado jugador domino también, Vean la foto de Rato Hernández, director, sí, sí, en mi perfil director, ahí ¿Sí? no tiene miedo, sí, Rómulo Hernández, orgullo de Autoplata, hoy cumple 58 años, y ¿Sí? hoy estamos a nueve. me lleva, me lleva, ah mire me lleva 10 días, sí, ¿El Rato, Millón a 10 días, y hoy cumple 58, ese mismo, pero ahí jovencito, su esposa Nulfa, lo felicita, sus amigos y familiares, el amigo Lato Hernández, orgullo de Botoplata, del barrio Imbi, y sus hermanos, familiares, toda la vecindad, especialmente su esposa, la, la tiguerita Nulfa, ahí la diablita. Así es, para Lato Hernández, felicidades hoy. Mañana siempre también su equipo de dominos también lo felicita. Maduro 21 y Ramón 28. Felicidades, Lato Hernández, en su cumpleaños. Y que siga cumpliendo uno más, uno más, porque ya cumplió 58. Primífera desesperado. Primifia está separado porque ya no es primifia, primifia ya pasaron en diálogo abierto. Aquí son las 5 y 54 minutos, hora República Dominicana. Tiempo de terminar un diálogo franco y abierto. Mañana será otro día porque hoy se acabó todo lo que se daba. Inicé campeón. Bye bye. El problema es que yo guardo corta ahorita.